Muy buenas. Bueno, vamos a ver eh, en estos vídeos las reacciones bioquímicas que van a tener lugar en, en, en los vertederos. Entonces, a través de esta serie de vídeos veremos la biodegradación de materia orgánica, la producción de, de biogás y también la producción de lixiviados. En este vídeo eh, lo que vamos a tratar será la producción de, de biogás. Y eh, bueno, pues comentaros eh, que para generar biogás necesitamos una serie de elementos. Estos elementos van a ser principalmente materia orgánica, como veis ahí, bacterias, bacterias hidrófilas, acidificantes, metanogénicas, y eh, dos elementos importantes, presencia de agua y ausencia de oxígeno. Con todos estos elementos tendremos... Eh, Biogás. El biogás va a estar eh, compuesto eh, generalmente por dos, eh, por dos elementos, que será el metano y el dióxido de carbono. Eh, el metano una proporción entre un 45 y un 60% y el dióxido de carbono entre un 40 y un 60%. Bueno, ya que hemos visto los elementos necesarios para que se produzca biogás, pasamos a ver ahora cómo evoluciona la composición del gas durante toda la vida del vertedero. Vale. Y esta gráfica refleja perfectamente esta evolución. Así vamos a poder diferenciar, como veis, cinco, cinco fases. Tenemos una primera fase que es la fase inicial de ajuste, una fase 2 eh, que se denomina fase de transición, una fase 3 que es una fase acidogénica o fase ácida, una fase 4 eh, que se denomina fase de metanogénesis y una fase 5. que que es la fase de maduración. Vamos a ver, ir vamos a ir viendo eh, cada una de estas fases qué es que las caracteriza. En la primera fase, que es la fase de ajuste inicial, bueno pues eh, principalmente es, tenemos que saber que es un proceso de degradación aeróbica. ¿de en esta fase, si nos fijamos, la composición del gas eh, es característica ¿por porque tiene oxígeno y tiene nitrógeno. Esta cantidad de oxígeno y de nitrógeno es debido a, a que cuando nosotros depositamos los, los residuos en el vertedero, en la celda, eh, pues llevan entre ellos, entre el intersticio de, de los residuos, va a haber eh, aire. Y el aire, como estudiamos en contaminación, bueno está compuesto principalmente por oxígeno y nitrógeno. ¿Qué más? Eh, bueno, en este caso, bueno, pues eh, en esta fase se va a iniciar también el proceso de degradación microbiana, ¿de ¿no? acuerdo? Hablamos de una fermentación que sea aerobia. La segunda fase que tenemos es la fase de transición y como veis, eh, esta fase, bueno, pues... Eh, Vamos a encontrarnos eh, también con procesos aeróbicos, hay presencia de oxígeno, pero ya el oxígeno y el nitrógeno va disminuyendo. ¿Por qué? Porque los microorganismos han estado consumiendo para poder crecer y poder degradar la materia orgánica, han consumido tanto oxígeno como nitrógeno. Esta etapa de transición finaliza cuando no queda más oxígeno en, en la celda. Algo muy característico de esta fase es que comienza, si os fijáis ahí, tenemos, comienza a aparecer dióxido de, de carbono. Bueno, pues La existencia de dióxido de carbono es un signo característico y palpable de la, de, de, de la degradación anaerobia que tiene lugar en la celda. Pasamos entonces a ver eh, qué pasa en la fase ácida. ¿no? Bueno, pues esta fase ácida... Nos vamos a encontrar con que es un, ya empieza, ah, empezamos con un proceso de, de degradación anaerobia. Eh, ya no existe oxígeno, eh, nos encontramos con que tenemos un aumento de la actividad microbiana, en este caso será anaerobia, ¿de acuerdo? Y eh, se va a iniciar la generación de ácidos grasos, ¿no? principalmente acético. Eh, los, otra de las características es que los microorganismos presentes eh, son de tipo acidogénico, y eh, si yo tomo una muestra de gas en esta fase, me voy a encontrar con presencia también de hidrógeno eh, que será debido a las condiciones ácidas presentes en, en el relleno sanitario. Eh, la siguiente fase que nos encontramos y la más importante es la fase de, de formación de metano metanogénica. Esta fase eh, es principalmente un proceso de degradación anaerobio. Eh, se va, van a desaparecer los microorganismos acidogénicos de la fase 3 y aparecerán los microorganismos metanogénicos. ¿Esto a qué es debido? Bueno, pues esto es debido a que en la fase anterior se han producido ácidos grasos volátiles, ¿no? Y estos, grasos, estos ácidos grasos volátiles eh, van a, a, a, a disminuir iba a decir, un feedback negativo. Lo que hacen es disminuir la actividad eh, de las bacterias acidogénicas en esta fase, en esta fase 4. Eh, ¿Qué va a ser eh, lo característico? Es la presencia de metano y también de dióxido de carbono. ¿El metano por qué se ha producido? Bueno, pues el metano se ha producido porque ha habido una transformación de los ácidos grasos volátiles del nitrógeno y del CO2 en, que se han producido en la fase 3, en la fase anterior, y se ha formado eh, metano, gracias a los microorganismos metanogénicos. Eh, una característica que no debemos de olvidar y que es importante en esta fase es que la temperatura de la masa de los residuos alcanza temperaturas de entre 40 y 60 grados centígrados. Y ya pasamos a la última fase, que es la fase de maduración. Y en esta fase de maduración, que es la fase quinta, si os fijáis, tenemos un decaimiento eh, de la actividad microbiana, eh, hay un decrecimiento de la generación de metano y de dióxido de carbono como consecuencia de este decaimiento de la actividad microbiana y comienza a infiltrarse aire. En este caso, se sabe por qué, porque los niveles de nitrógeno y de oxígeno eh, empiezan a, a elevarse. Ya para finalizar, eh, comentaros eh, que hay una serie de métodos para determinar la, la, la cantidad de, de metano que, que se está generando en un vertedero. Este es el método simple que se utiliza y bueno está basado en la propia reacción que tiene lugar. Tenemos compuestos orgánicos eh, junto con agua, va a dar lugar a dióxido de carbono, más metano, más grupos amónicos. Conociendo cuál es la composición de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno de los residuos, podremos determinar cuánta, eh, cuál es la cantidad de, de metano que, que podemos producir. Y nada, hasta aquí este mini vídeo. Espero que os haya sido útil para entender todo este proceso. Hasta luego.